traemos hoy un nuevo vídeo de la asignatura, en el que podrán vernos representando a los compañeros de clase haciendo una actividad en la que tendremos que copiar un dibujo. Ahí hablaremos sobre colores. A continuación van a ver el vídeo de vocabulario, así que estén atentos a ver qué signos identifican luego en el vídeo. Que lo disfruten. Thank <music> you.